Ya la vemos. investigación y estudios avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Oficina de Conocimiento Abierto les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia en esta actividad en el marco de la Semana Internacional de Acceso Abierto 2021 que este año atiende el tema importa cómo abrimos el conocimiento construyendo equidad estructural. En esta ocasión la actividad será desarrollada a través de un panel donde tres ponentes abordarán el tema de derechos de autor en el acceso abierto. La dinámica eh, que se ha propuesto de participación es que nuestros panelistas, cada uno de ellos, eh, contará con 30 minutos de participación y expondrán el tema en específico de derechos de autor. Al finalizar su intervención, me abriremos un espacio de preguntas y respuestas por parte de ustedes, auditorio que nos acompaña, y estas preguntas serán abordadas por nuestros participantes. La moderación, la moderación estará a cargo de una servidora, Ingeniera Edith Hernández García, y bueno, les invitamos a que las preguntas las puedan ir realizando desde el chat de la cuenta del Facebook, por donde estamos transmitiendo. Les recordamos también hacer su registro a través del link que estará visible durante toda la conferencia. Muchas gracias. Bienvenidos cada uno de ustedes. Y bueno, pues voy a iniciar presentando a nuestro primer panelista. Es el doctor Jesús Párez Gómez. Él nos abordará el tema de derecho de autor en los repositorios institucionales. Me voy a permitir leer su ficha eh, académica. Él es doctor en Derecho, miembro del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos. De SGC, es autor del libro El proceso administrativo de infracción intelectual, coautor del libro La propiedad intelectual en la era de la globalización, una mirada en el ámbito universitario. También es autor del libro Teoría y práctica del derecho de autor, entre otras publicaciones. Eh, tiene el premio a la mejor tesis en la categoría de doctorado en materia de derechos de autor con motivo del concurso auspiciado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, en ocasión del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana 2010. Es miembro del Instituto Interamericano de Derecho de Autor y director de Registro Público del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Bienvenido, doctor. Agradecemos su presencia y en este momento le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. De nada. Bueno, eh, muy buenas tardes a todos. Eh, vamos a comenzar a hablar de lo que es el derecho de autor en el contexto de lo que es el acceso abierto. Y, lógicamente, hablar de acceso abierto es hablar de derechos de autor en el entorno digital. Eh, desde el año 1996, en diciembre de 1996, se aprueba el, el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor... Eh, y se contempla la llamada agenda digital donde se ve la necesidad de adecuar los derechos de autor a las nuevas tecnologías, al entorno digital, al desarrollo tecnológico. Y durante todos estos años eh, se ha regulado, después nuestra ley se reforma y se trata de adecuar también una ley ...que regula la Ley Federal de Derecho de Autor a las, de acuerdo con las nuevas tecnologías y con los adelantos tecnológicos. Y mucho más reciente también tenemos temas del el llamado TEMEC y las reformas que hubo en nuestra ley... ...para también tomarse medidas tecnológicas de protección a las obras en el entorno digital... Hablar de las obras en el entorno digital y hablar de acceso abierto es hablar de que justamente el autor o el titular de los derechos autoriza, eh, puede autorizar la, derechos que son exclusivos del autor o del titular en su caso, como son derechos que tienen que ver con la comunicación pública de las obras, que en el entorno digital la comunicación pública con los contenidos con las obras protegidas es una comunicación pública interactiva porque el, el usuario puede interactuar con ese contenido desde el lugar, en el momento y las veces que así lo deseen. Hay también derechos de reproducción desde el momento que la obra se digitaliza. Hay una forma de reproducción que está, que está sujeta a reglas generales, aunque también hay, re, hay excepciones que de ser interés podemos comentar en su momento, en las preguntas. Y también hay derechos de puesta a disposición, que también es una figura que toma mayor relevancia con las últimas reformas a la ley y con las disposiciones del TEMEC, donde la puesta a disposición justamente es cuando en el entorno digital estas obras, estos contenidos protegidos, están a disposición de los usuarios en la red tomando en cuenta que la puesta a disposición de contenidos protegidos en la red no debe significar la libre disposición. Hay derechos de autor en el entorno físico como en el entorno digital. Por lo tanto, aún en condiciones del ciberespacio, aún en condiciones de un entorno que no tiene fronteras y que es ilimitado, Virtualmente hablando, aún en esas condiciones, debe respetarse los derechos de autor, las reglas de autorización, el régimen de autorización. Tomando en cuenta que el, el escenario ideal que debe existir en el Internet, en las redes, es que detrás de cada contenido protegido hay una licencia eh, electrónica que establezca las condiciones en que el usuario va a interactuar con ese contenido. En mayo de 2014 se reformó la Ley General de Educación, la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del CONACIT, donde se incorpora en nuestro país una figura que venía gestándose a nivel internacional conocida como Open Access o Acceso Abierto. Un acceso abierto que no debe significar libre disposición. Aún en condiciones de acceso abierto, también debe, hay disposiciones de derechos de autor que deben ser respetadas. Si bien es cierto, por ejemplo, la Ley General de Educación establece un acceso abierto en condiciones que no haya que pedir permiso, no haya que pagar, no se sujeta a ningún requisito o formalidad previa para accesar, también lo es que la propia definición de acceso abierto a estas plataformas se establece que sin perjuicio de los derechos de autor. Es decir, un acceso abierto pero regulado. Regulado en el sentido que las condiciones de acceso abierto no deben ser invasivas a facultades exclusivas del autor o de los titulares de derechos patrimoniales. Un acceso abierto que significa establece la ley no a cualquier contenido, sin debe significar acceso abierto a aquellas investigaciones públicas o que han sido, o que se han llevado a cabo utilizando infraestructura pública. Por lo tanto, estamos ante eh, una plataforma que establece un sistema abierto de acceso, de interacción, pero no a cualquier obra, sino aquellas en particular que tienen que ver con las investigaciones públicas o que se han generado utilizando infraestructura, es infraestructura pública y hago la aclaración que a través de este acceso se da a través de una plataforma llamada repositorio del latín repositorium armario algo para guardar para almacenar para conservar para custodiar y entonces en este repositorio, que bueno, es todo un sistema encabezado por el, el repositorio nacional, que es el de Conacit Perdón, un momento, estoy en junta, por favor, háblale a Yanet. Este, el repositorio nacional conectados con todos los repositorios. Como plataforma, plataforma que habla, habrán de almacenar, reproducir, comunicar públicamente, poner a disposición estos contenidos protegidos por el derecho de autor. Es decir, si bien es cierto, el acceso abierto da una flexibilidad de apertura para interactuar con estos contenidos protegidos, también lo es, que aún en condiciones de acceso abierto deben ser respetados los derechos de autor. Deben cumplirse. El derecho de autor reconoce un conjunto de facultades de carácter personal y carácter patrimonial del autor o de un tercero, como puede ser una institución educativa. Puede ser cualquier otra persona física o moral quien esté encargado, un editor encargado de la explotación de los derechos. Aún en condiciones, y lo, me gusta afirmarlo para que no haya duda, aún en condiciones de acceso abierto, el autor... Debe autorizar y debe autorizar por escrito y es recomendable que cada institución y educativa de investigación que tenga repositorio debe, es sugerible, que deben tener una licencia electrónica preestablecida que establezca las condiciones en que el autor autoriza en acceso abierto, que es investigación suba a ese repositorio y esté puesto a disposición de los usuarios. No debe subirse un contenido en condiciones de acceso abierto, una investigación, un material, una, una información que esté relacionada con, con contenidos protegidos en condiciones de acceso abierto. No debe subirse si el autor no, la, no lo haya autorizado. Aunque sea autor trabajador, aunque sea autor investigador, debe el autor investigador o el investigador en, debe autorizar por escrito que ese contenido forme parte de este repositorio. Y reitero, ¿en qué condiciones el, eh, de acceso abierto va a estar esos contenidos protegidos. Van a haber formas de visualización de contenido, van a haber formas de visualización completa, de resúmenes de extractos, apertura al contenido completo. ¿Se va a auto autorizar hacer una copia privada o no se va a autorizar a hacer una copia privada? ¿Se va a autorizar Hacer una reproducción, se puede compartir, se puede intercambiar. Es decir, debe estar establecido en esta licencia electrónica las modalidades de uso y las condiciones en que el usuario de la red y va a interactuar, va a disponer de ese contenido en condiciones ...de acceso abierto. El acceso abierto, por lo tanto, esta disponibilidad de la informa, de información protegida por el derecho de autor... ...entre otros contenidos que también se pueden subir. Yo me refiero en particular al, al tema de derechos de autor porque hay temas de marcas, de patentes... ...no me corresponden hablar. Eh, en lo que respecta a derechos de autor, sí se, sí se sugiere, entonces en este caso... Que en cada centro que sea titular de un repositorio tenga preestablecida a nivel de licenciamiento, ¿no? Y no, hay, no debe haber otra palabra, porque no hay transmisión de derechos, sino es una forma de autorización, de autorización por parte del autor para que se suba ese contenido a esa plataforma, y en de, con determinadas características. La ausencia de esta licencia, porque la, esta autorización debe ser por escrito, la, la autorización verbal viola eh, derechos de autor. La autorización verbal, si hay contenidos que están circulando en la red en condiciones de acceso abierto y no ha sido autorizado por el autor, entonces está violando este derecho que tiene el autor de autorizar estos, estos contenidos, aún cuando se trate de investigaciones públicas y demás material que está relacionado al efecto. Debe estar autorizado y debe estar autorizado por escrito. La manifestación verbal no surte ningún efecto y equivale a una ausencia de consentimiento. Es importante estos elementos de formalidad en el derecho de autor. Desde el momento que las obras ya están circulando en el Internet, se involucran facultades exclusivas del autor o del titular patrimonial que se supone que previamente deben, debieron haber estado eh, autorizadas, independientemente de los aspectos administrativos a la que está sujeto. Eh, la autorización de los comités respondientes, lo, los estándares de calidad. Independientemente de esa parte administrativa, hay un componente de derechos de autor que debe ser este, respetado al derecho en su totalidad. El derecho de autor protege la creatividad literaria o artística en todas sus manifestaciones. Es decir, protege a la obra, la obra entendida como Toda creación original susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o de cualquier forma. Por lo tanto, el derecho a autor protege por esencia la originalidad de las creaciones. Paradójicamente, la ley no define qué se entiende por originalidad. Y aquí me voy a autocitar de un libro que tengo publicado que se llama Originalidad, Creatividad y Registro del Derecho de Autor, donde defino la originalidad como la expresión de la individualidad del creador, el reflejo de su personalidad, de su estilo propio. Somos individuales en la medida que reflejamos un esfuerzo creativo individual propio. En el glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se define la originalidad como toda obra que no ha sido copiada parcial o totalmente en lo sustancial. Por lo tanto, somos originales en la medida, así de, de plano, que no copiamos. Somos originales en la medida que en el trabajo, en la investigación, en la tesis, está reflejado ese esfuerzo creativo propio y no ajeno. Original es contrario a la copia original es contrario al plagio. La ley no puede proteger el aprovechamiento parasitario intelectual ajeno. Por lo tanto, es, es fundamental también que dentro de los filtros o los procesos de depuración de contenidos que van a ser objeto de subirse a la plataforma, al repositorio, es importante que el autor en esa, en esa licencia y porque también la institución educativa y la investigación cultural de la que se trate tiene que protegerse de que lo que está subiendo es algo original. Por lo tanto, es importante que el autor manifieste en esa licencia que lo que está entregando Gara, es original, es un, una obra original, es decir, que no ha sido copiada independientemente también es importante que manifieste a, es algo similar como cuando se celebra un contrato de edición de obra literaria que también manifiesta que garantice el ejercicio pacífico de los derechos en favor del editor aquí pasa lo mismo bueno lo que estamos subiendo a esta plataforma es también eh, debes garantizar que no va a haber conflictos eh, no va a generar un conflicto cuando este contenido esté circulando en la red. Y de generarlo, entonces el autor debe inmediatamente responder y con, a, con vista a, a que se resuelva el conflicto. Entonces, en este sentido, es importante también, de, también el, el, el derecho de autor al, prote, al proteger derechos de carácter moral, uno de ellos es importante que se, respete, que se respete el llamado derecho moral de paternidad, es decir, como todo el reconocimiento que tenemos los autores, a la calidad de autor, a que se mencione esa calidad de autor, de creador, el hecho de asociar una obra con un creador, porque aquí el derecho autor protege las creaciones humanas, no las creaciones espirituales, las creaciones humanas. Por eso en el artículo 12 de la Ley Federal de Derecho de Autor establece que solo el autor puede ser la persona física o moral que ha creado una obra literaria o artística, porque solo hasta el día de hoy, independientemente de temas de inteligencia artificial, solo el ser humano es capaz de crear estas obras que protege el derecho de autor. Y las instituciones, las personas morales, los terceros pueden ser titulares de los derechos de explotación. Obviamente una titularidad que debe soportarse bien a través de una licencia, a través de una cesión de derechos, una obra por encargo, a través de la figura de obra, consecuencia y relación laboral, donde cada una tiene particularidades que la distinguen en los casos concretos. En, en octubre de 2010 se, se, se celebró una asamblea de la Asociación Internacional de la Propiedad Intelectual y se, y se emite la resolución Q216. En esa resolución justamente se invita a los países a la necesidad de que el autor recupere el control de sus obras en el entorno digital. Por lo tanto, también deben establecerse, aún en condiciones de acceso abierto, medidas que permitan o reduzcan o eviten, de alguna forma, las conductas infractoras a los derechos de autor en el entorno digital. Es recomendable, por eso eh, se debe otorgar el crédito correspondiente a cada uno de los autores, porque, lo digo de manera responsable y lo afirmo, hasta donde yo conozco, solo la Ley Federal de Derecho de Autor autoriza que se omita el crédito autoral en los anuncios publicitarios y de propaganda. Artículo 23 de la ley. Fuera de ahí, existe la obligación de otorgar el crédito autoral en condiciones de acceso abierto, en condiciones de entorno digital o en, o en las condiciones de entorno analógico. Obligación. Cualquier omisión significa un, una lesión al derecho moral de paternidad del autor. También es importante que desde el punto de vista moral, aún en condiciones de acceso abierto, se respete el llamado derecho moral de integridad, que el derecho moral de integridad protege el contenido de la obra. Es un blindaje a la obra, que nadie, que nadie la cambie, la altere, la modifique, si no tiene la autorización del autor. O, del en este caso, de su titular. Entonces, es importante que se respete la obra en su integridad. Y si va a haber alguna modificación, actualización, este, cambio, debe ser autorizado por el autor, aún en condiciones de acceso abierto. No debe, no está peleado acceso abierto con derecho moral de integridad, con ese derecho moral que tiene el autor de oponerse a que su obra sea deformada, modificada o mutilada sin su autorización. E entendida la deformación, de acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en su glosario, como la distorsión del verdadero significado. La modificación como cualquier cambio, alteración al contenido de una obra. Y la mutilación como supresión de partes de una obra, su aniquilamiento. Sí se puede, aún en condiciones de acceso abierto, hacer ajustes, cambios, alteraciones, supresiones, pero nada más que el autor lo deba autorizar. El acceso abierto es una modalidad de uso en el, de, en el entorno digital, pero no debe significar un régimen de exclusión al respeto a los derechos de autor. El acceso abierto significa una modalidad de autorización, pero en condiciones de estricto respeto al derecho de autor, en la que la licencia viene a constituir el medio jurídico que autoriza, que autoriza, que yo le llamo contenido, y lo otro, alcance. Hasta dónde autoriza que esa, esa, esa obra esa investigación, ese material sea subido a esta plataforma para que los usuarios de Internet puedan interactuar de manera correcta y evitar conflictos en su uso. Yo prefiero aquí concluir eh, respetando el tiempo. Le doy las gracias por la atención brindada a resulta de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, doctora, doctora Paren. Paren. De nada. Bueno, damos paso a nuestro segundo ponente. En esta ocasión nos acompaña especialista Priscila Pacheco Romero. Ella nos va a hablar del tema ¿Cómo protege la Universidad Autónoma del Estado de México los derechos de autor en el acceso abierto? Te voy a permitir leer su ficha académica. Es... Priscila es licenciada en Derecho. Concluyó el programa de maestría en Derecho Parlamentario, ambos en la Universidad Autónoma del Estado de México. Cursó la especialidad en Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la Academia Interamericana de Derechos Humanos de Coahuila. Fue becada en Lanke University eh, de Canadá en el General Academic in English Program así como el taller de periodismo de datos de la Escuela de Periodismo del País en Madrid, España, y a distancia también en la Universidad de Nebrija, España, en el curso posgrado en Propiedad Intelectual y Contratación de Derechos de Autor. Cuenta con cursos de actualización en las áreas de derechos humanos, periodismo, libertad de expresión y propiedad intelectual en derechos de autor. Es miembro del Consejo Hispanoamericano de la Prensa, y laboralmente se desempeña como asistente jurídico de la Oficina de la Abogada General de la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, Priscila, agradecemos tu presencia y en este momento te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal, Edith? Muy buenas tardes. Muchas gracias a, a, a todas y todos por estar el día de hoy aquí. Eh, también agradecer al doctor Párez la, la oportunidad de, de escucharlo una una vez más, y pues bueno, a continuación, pues yo hablaré de cómo protegemos en la, en la institución los, los derechos de autor en el acceso abierto. Y pues iniciaré hablando que, eh, pues bueno, la universidad en diferentes eh, reglamentos, en su normatividad, reconoce los derechos de autor de cada una de las personas que formamos la comunidad universitaria, así como de externos. Iniciaré hablando a nivel licenciatura, eh, ya que en el reglamento de evaluación profesional se reconoce eh, que la elaboración y difusión de trabajos escritos presentados por los pasantes para su evaluación profesional se apegará a lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor, esto en su artículo 12. Posteriormente, establece que para que estos trabajos puedan ser incluidos en el repositorio institucional, las personas autoras des, eh, otorgarán a la universidad la licencia correspondiente para poder ingresar este, sus trabajos. También tenemos en el Reglamento de Estudios Avanzados el reconocimiento a la calidad de autor, eh, de, bueno, de, de, persona, de persona autora, y también eh, ya hablamos un poco más de la cuestión del de, de plagio académico, y pues bueno, que no se puede tampoco usurpar la calidad de, de autor, es decir, en nuestra legislación estamos reconociendo eh, nuevamente esta paternidad a la que hacíamos referencia hace un momento. Pero la universidad tiene en específico, y que fue publicado en Gaceta Universitaria, que es el máximo órgano de difusión de la institución, el reglamento de acceso abierto. En este reglamento se reconoce qué es el acceso abierto, y esto deriva... Precisamente de las reformas que también se acaban de, de mencionar y entonces la universidad realiza un, un reglamento que tiene cinco años eh, vigente y que pueden encontrar en la página de, de la institución en el cual también se reconoce a la persona eh, autora, se reconoce al acceso abierto en el artículo tercero que se es, dice el acceso abierto. Para, bueno, perdón, para efectos de este reglamento se entenderá por acceso abierto a la garantía de esa vaguarda de los derechos humanos al conocimiento y de expresión, consistente en el acceso a través de una pl plataforma digital. Y esta plataforma digital a la que hace referencia este artículo, pues bueno, es el repositorio institucional con el que, con el que contamos, en el cual se encuentran eh, obras, tanto culturales como científicas de investigación, y pues bueno, a las tesis de, de los alumnos. Pero también en el año 2019 se realiza eh, un nuevo reglamento que es el reglamento de la función editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México. En este reglamento también se establece quién es una persona autora y se prioriza la producción editorial en formato digital. Es decir, con estos eh, diferentes reglamentos se establece que se tendrá protegida a la persona autora y su producción intelectual. ¿Y cómo protegemos esta, esta transmisión o estas autorizaciones? Pues bueno, para poder incluir en el repositorio institucional alguna obra nosotros, pues bueno, contamos con licencias de, con licencias de uso. Estas licencias permiten a la persona autora qué tanto nos autoriza poner a disposición su obra, si es en la totalidad o si es cerrado. También nosotros utilizamos lo que son las licencias 4.0 Creative Commons, pero estas no están peleadas con el derecho de, de autor, ¿no? Estas nos dicen los límites de lo que podemos o no realizar, pero nosotros damos la opción a, la, eh, a las personas autoras que nos digan cómo quieren que se ponga a disposición esta obra. En ocasiones ustedes pueden ir al repositorio y encontrarán que únicamente se lee la, la portada o las 10 primeras hojas. ¿Por qué? Porque así no lo pidió el autor y nosotros estamos respetando eh, sus derechos de... ...que su obra sea visible o no sea visible en su totalidad. Es por eso que a partir de la oficina de la, de la abogada general, nosotros realizamos estas licen licencias de, de uso escritas y que los autores nos entregan para que nosotros tengamos a resguardo. También eh, nosotros en estas licencias, pues bueno, establecemos que son los autores quienes son responsables de la originalidad de, de esa obra. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, nosotros también en la universidad realizamos procedimientos antiplagio para verificar que la información que se nos está otorgando, pues, bueno, no, con, no, sea, no pertenezca a un, a un tercero, ¿no? Pero, pues, bueno, damos la libertad y además de que somos una institución pública eh, de buena fe, en la cual, pues, nosotros creemos lo que los autores nos están, nos están indicando, ¿no? No, no podemos juzgar eh, la originalidad de la, de la obra y pues bueno también verificamos nosotros en la institución pues bueno el derecho de, el derecho de citación y también eh, establecemos eh, diferentes instrumentos dependiendo qué es lo que nos están eh, autorizando o qué es lo que nos están transmitiendo. Es decir, los, los alumnos o, o las obras que son producidas para los exámenes eh, de grado, pues bueno, estas las incluimos en el repositorio a través de una licencia de uso, donde hay alcances y donde hay límites, incluso temporalidad. También tenemos producción que es realizada por eh, nuestros profesores, nuestros investigadores, y pues bueno, estas, eh, dependiendo eh, la, la, la obra realizada, pues bueno, tenemos una transmisión de derechos hacia la institución a través de un contrato de obra por encargo o un o una sesión de derechos. Todo esto se realiza pidiendo, eh, pues bueno, obviamente siguiendo los procesos editoriales, se nos entrega la documentación original y pues bueno, nosotros realizamos eh, los trámites administrativos que, que correspondan. En todos estos documentos se establece los límites y si se pondrá o no se pondrá en, en acceso abierto o cuándo se pondrá en acceso abierto. Todo esto lo realizamos eh, la parte técnica, que en este caso pues tenemos una coordinación interna con la oficina de acceso abierto eh, y también con, la, eh, con las áreas editoriales con las que contamos. También cabe señalar que estos reglamentos a los que hice referencia a un inicio como lo comentaba, priorizan eh, que se ponga a disposición las obras eh, en acceso abierto, pues cumplan con el, el proceso editorial. Y también es importante señalar que tenemos otro, otros espacios como la hemeroteca digital, en donde se, se, se cuenta con las revistas eh, o publicaciones que tiene la institución, y en estas también se establece desde las políticas editoriales el licenciamiento de estas, eh, de estas obras que se incluyen o estos artículos que se incluyen en las revistas. Todo siempre es en apego a la ley federal de, del derecho de autor y protegiendo también los derechos eh, de autor y reconociendo a quién pertenece esa obra. Entonces, eh, todo lo que realiza la, la universidad va en apego a, a la ley, incluso nosotros en la institución brindamos capacitaciones y a través de la Oficina de la Abogada General y brindamos eh, asesorías a, a los responsables de las publicaciones digitales, también a aquellos a alumnos o profesores que quieren poner a disposición su obra, ya sea en las plataformas de la universidad o con terceros y también pues bueno estas capacitaciones se dan eh, uno o dos veces al semestre o también se pueden solicitar y nosotros acudimos a, a los a los espacios ahora con el tema de la de la de la pandemia de, de la contingencia sanitaria pues cambiaron las modalidades de poder realizar una obra no es decir ya eh, no hubo la posibilidad de tener las las obras en físico en en algunas ocasiones y entonces empieza a priorizar el integrarlas a eh, al repositorio no en primera en primera instancia y posteriormente en físico pero repito todo esto lo hacemos con apego a la ley federal del derecho de autor y su inclusión está autorizada por escrito y antes de que se ingrese por las personas autoras como lo decía eh, nosotros contamos con obras culturales, científicas y eh, tecnológicas también dentro del de repositorio. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, es que la mayoría pueda acceder de manera gratuita a la información. ¿Para qué? Para poder seguir desarrollando eh, sus actividades. Pero esto no significa que nosotros leemos la, la autorización de poder modificar esa obra. Como lo mencionaba, aquellos que ingresan al repositorio y quieren citar una obra de terceros, pues, bueno, tienen que citar eh, la obra primigenia. Y es decir, también, si una persona realiza una investigación, pues, bueno, se verifica esté dando reconocimiento a las personas que está citando o que está utilizando imágenes o de dónde las están utilizando. Nosotros eh, tenemos procesos eh, que nos están llevando a tener una producción de calidad y una producción que esté dentro de los estándares. Pero, como lo mencionaba, en todas las legislación establece que será en apego de la ley federal del derecho de autor y su reglamento vigente. Incluso adecuamos las licencias de uso y o las sesiones de derechos a las necesidades de las personas autoras, dando este reconocimiento del derecho de paternidad. Pues eh, es lo que realizamos aquí en la, en la institución y pues bueno, recordarles que pues en la oficina de la abogada general, pues eh, me, bueno, se si encuentra ahí y pueden acercarse conmigo para cualquier asesoría, incluso Hemos recibido asesoría del de, de Instituto Nacional del Derecho de, de Autor y pues bueno, estamos en constante capacitación para elevar los estándares de la producción institucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Pris. Y bueno, pues damos paso a nuestro último panelista, que es el doctor Eduardo Aguado López. Él nos va a platicar del tema derechos de autor en el uso de materiales de la web en los procesos educativos. Me permito leer su ficha curricular del doctor. Él es un académico que ha dedicado sus últimos 20 años a democratizar el conocimiento e impulsar la, la idea de que el conocimiento es un bien público y su acceso un derecho humano. Trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de México y en dicha institución fundió, fundó Redalic. Es cofundador de Amelica y desde entonces trabaja sobre temas asociados a la comunicación de la ciencia. También ha trabajado sobre movimientos sociales, en particular movimientos campesinos y educación desde una perspectiva de equidad e inclusión. Es líder del Grupo de Investigación sobre Difusión y Divulgación de la Ciencia, quienes trabajan bajo los principios de un acceso abierto, no comercial, y por regresar el control de la comunicación de la ciencia a los principales productores de conocimiento, que son las universidades. Bienvenido, doctor Eduardo. Muchas gracias por su participación. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Edith, y muy buenos días a todos los participantes y a los colegas que me antecedieron. Eh, oyendo a, este, a los conferencistas anteriores, me permití mejor este, modificar, creo que se ha hablado suficiente sobre los derechos de autor, entonces en lo que ellos hablaban, creo que modifiqué toda la presentación, espero que eh, con la finalidad de de enfatizar algunos aspectos sobre el acceso abierto y algunas particularidades sobre el país. Entonces este, empezamos y espero que después pueda haber un diálogo interesante este, en las preguntas y demás. Primero me gustaría hablar del, de la comunicación académica y el derecho de autor y, y hablar de las especificidades que tenemos. Y el primer punto al que me quisiera referir es que el, tercer el artículo tercero constitucional plantea que este, toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica y plantea que se garantizará el acceso abierto a la información que derive de ello. Es decir, el acceso abierto es un mandato constitucional expresado en el artículo tercero, fracción 5 de la ley mexicana. En segundo lugar, también vemos que la Ley General de Educación, tanto en el capítulo 5 como en el artículo 115-10, este, se plantea claramente que se deberán utilizar este, plataformas de acceso abierto y que se deberá este, impulsar la enseñanza y la divulgación en acceso abierto. Y además, la Ley General de Educación Superior, en diversos artículos, plantea esto. Y solamente diré, para los fines que nos interesan, que el punto esencial es que eh, mandata a que todos los programas este, de, eh, que están en, las, en, los, en los sistemas educativos utilicen eh, materiales de acceso abierto. Esto creo que nos lleva a una interesante discusión, porque si bien se habían plasmado algunas adiciones a la ley en el, en la, en el en 2014, cuando se realizó la, el, el planteamiento del acceso abierto que mandata al repositorio y al Conacyt para integrar algunas obras en esto, pues creo que esto da otra cobertura legal y otra discusión acerca de las necesidades y de los mandatos en nuestro país. Por el otro lado, este, se ha hecho demasiado énfasis, diría yo, ...en el asunto de los derechos de autor... ...y no es que esté en contra de ello... ...es más, estoy... Eh, eh, ...concuerdo con lo que han planteado... ...sin embargo, por esto modifiqué... ...la lógica de mi presentación... ...porque de lo que quiero hablar es... ...que es de las particularidades... ...de la, comunica de la comunidad científica... ...y... ...porque... ...la comunicación y los académicos... ...nos diferenciamos de muchas otras... Este, áreas ...y muchos otros grupos... Eh, porque lo que nos interesa es que nos lean y bajo los parámetros actuales de evaluación es que nos citen o nos referencien. Sí. Ese es el punto central. Y entonces, mientras en las demás especialidades, en las demás, en, en las demás áreas, hay un énfasis por respetar en los asuntos de del derecho de autor, porque en última instancia se reciben determinadas regalías al respecto en las obras literarias, etcétera, etcétera, en las obras musicales, en el ámbito científico parece ser, no parece ser, es se está dirigiendo hacia otro punto, se está dirigiendo a abrir el conocimiento. De hecho, ya no se plantea el asunto del acceso abierto, que diría yo que es un asunto, diría, pues me lo plantearía de educación básica, no eh, hablando de abierto, sino se habla de ciencia abierta, es decir, de la apertura de todo el ciclo de la investigación y ya no solamente de los resultados de investigación. Estos son los movimientos que no solamente están, son propios en nuestra, eh, en Latinoamérica, que siempre, indistintamente de la legislación y distintamente de la forma en que hemos hecho desde hace más de 20 años, eh, ha planteado las publicaciones científicas en acceso abierto bajo una forma colaborativa. Este, en, en la mayor parte del mundo, particularmente en Europa, hay este, exigencias para que todo lo que se haga en términos de, este, científicos esté abierto al público. Y en consecuencia tenga las licencias adecuadas. En ese sentido voy a plantear un poco eh, a manera de discusión este, lo que es la comunicación académica. Y entonces hay un diálogo entre dos personas y le dicen, hola, ayer fui a una práctica de comunicación científica y no entendí nada, creo. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Sí, claro. Dijeron que los académicos no cobran por revisar artículos. Este famoso peer review es cierto. Efectivamente, nosotros, todo lo académico se revisa y no se cobra. Es ver, en verdad, pero entonces cobras cuando publicas. ¿Cierto? Y, decí, y el académico dice, no, no cobro. De hecho, no te enojes. Los académicos pagamos por publicar. ¡Ups! Cosa complicada. Bueno, esta es la realidad de la academia pagamos por publicar. En ese sentido, nos vemos este, por el, el otro punto. Es decir, aquí ya empiezan las complicaciones. ¿Cómo que pagan por publicar? Pues sí, pagamos y no poco. ¿eh? Entre más prestigio tenga la revista, es más caro. En promedio se pagan 3 mil dólares por publicar un artículo. Y si yo quiero publicar en Nature, pago 11 mil 200 dólares. No, no, no, pero no te burles de mí. Ahora me vas a decir que si mandas tus gráficas a color y te pasas el número de páginas, te cobran extras. Pues sí, efectivamente. Esas son las características particulares de cierto modelo comercial de publicación científica. Interesante, ¿no? Lo que no entiendo es que si quieres consultar un artículo en Springer, en Elsevier, en Whip, Wiley, etcétera, etcétera, eh, te cobran entre 30 y 45 dólares por artículo. Es correcto, dice el académico, es totalmente correcto. Efectivamente, si queremos consultar un artículo, nos cobran esa cantidad. A ver, ya no entiendo nada. Me estás diciendo entonces que de los 5 millones que te dio el CONACIT el año pasado, CONACIT los obtiene con los impuestos, es decir, el trabajo de la sociedad. Y tú te comprometiste a sacar tres artículos de resultado de investigación. Por eso nunca tenías tiempo para verlo, según tú. Y eso, pero ¿dónde publicaste? Te mandaron además un correo para que revisaras su trabajo, me acuerdo perfectamente. Entonces, revisas las cosas gratis y además pagas con recursos públicos cuando publicas. ¿Es cierto esto? ¿Estoy entendiendo las características particulares? Efectivamente, esta es la particularidad del mundo académico comercial, que es, vamos a decirlo, el punto más importante. Sí, entendiste perfectamente. Así funciona la ciencia en las últimas décadas. Todas las revistas tienen revisión por pares que han hecho académicos y no han recibido ningún pago por ello. Ese es el punto central de la discusión. Todo tiene un review, review y no recibimos. Y si quieres que te diga qué quieres que haga, así funciona. Y cuando quiero publicar en revistas internacionales, bueno, las nuestras son internacionales, pero ya sabes, con ACID, con ISED, con ISID, ANECA no las consideran así, entonces tengo que publicar donde ellos creen que son internacionales. Y donde dicen que son internacionales, normalmente me cobran esa cantidad que planteo. O sea, cuando quiero publicar en ellas me exigen que esté en, en llamado mainstream es decir en el Sevier, Springer, Wiley State, Scopus, Clarivate, y de, debo pagar alrededor de 3 mil dólares por los artículos porque eso es lo que me reconoce el Conacyt y normalmente el... entonces tenemos un problema en la comunicación científica tenemos algo que hay que discutir así son las cosas los sistemas de evaluación nos están exigiendo, porque es lo que nos valen, que actuemos así. En consecuencia, pues algo debere, deberemos de hacer. ¿Y qué deberemos de hacer? Pues algo, diría yo. ¿Cómo es posible que tengamos un conjunto de doctorados y post, pero evidentemente no podamos resolver a nuestro beneficio, a beneficio de la sociedad, el problema de la comunicación académica. Y si te gusta, como dice aquí el Guasón, y si no publiquen una revista indizada en Redalic, ahí no te cobran, aunque no te reconozca el CONACID, el CONICET, el CONCIENCIAS, ANECA y demás. Este es el problema de las perversiones en nuestro sistema. Y entonces dice, solo publicaré en revistas civilizadas en Redalí. A partir de ahora, cuando publiquen otras, serán de acceso abierto, sin cobro, es decir, sin APC. Y aquí es donde empezamos a llegar al punto central y al punto del acceso abierto. Y primeramente, se ha hecho énfasis completo en el asunto del copyright, y creo que estamos totalmente de acuerdo en que solamente el titular de los derechos de autor puede liberar una obra si lo desea. Eso es el punto de inicio de cualquier discusión. Pero no se ha hecho énfasis en las licencias de apertura. Y eso es lo que yo quisiera hacer énfasis en este momento. En primer lugar, hay millones de obras, tanto intelectuales como culturales, que están bajo el concepto de dominio público, que puedes hacer normalmente... ...lo que se te venga en gana con ello. Y, este, y existen las licencias Creative Commons, donde en última instancia se plantean algunos, este, algunos derechos que ya van incluidos en la licencia misma. Es decir... Eh, el autor ya está autorizando de por sí cuando viene tanto de, en el, en, eh, de manera de imagen y electrónicamente pegado a la obra, la licencia. Ahí no hay necesidad de pedir ningún permiso por escrito porque el autor ya lo está otorgando, tanto electrónicamente como lo otro. Ese es el primer punto. Y existen otras licencias llamadas copyleft que se utilizan básicamente más para los asuntos de... Este, de informáticos y demás. Sin embargo, hay algo que quiero enfatizar, este, y todavía tengo tiempo, y es que normalmente eh, en, las, en las universidades, los académicos, sí debiéramos trabajar para mejorar las prácticas de citación de las obras que tenemos. Claro que nos permite las obras, este, utilizarlas, pero creo que no hay múltiples, hay lo que yo diría, las prácticas se pueden mejorar muchísimo para que este, en realidad los créditos que no se exigen este, estén. Ahí estoy poniendo un ejemplo y esto lo veremos, este, el, es el punto. Y entonces, como se había dicho, existen dos tipos de derechos, los morales y los patrimoniales. Los morales son... Este, inalienables, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, inembargables. Ese es un punto. No se pueden enajenar los derechos morales, como bien se decía desde el principio. Sin embargo, este es el punto central. Los derechos patrimoniales, que son los derechos de copia, de reproducción, de presentación pública, de traducción, de adaptación, pueden ser, y se, pueden ser embargables, pueden, pueden los podemos ceder y los podemos ceder a perpetuidad o con límite de tiempo. Puede haber cobertura geográfica o no. Y ahí es el punto importante. Cuando nosotros tradicionalmente publicamos en las revistas comerciales, no en las revistas no comerciales, quiero ser totalmente enfático en ello, nos exigen una cesión de derechos. Y aquí es donde vemos el problema, ya no encontré la lámina donde decía que el setenta y tantos por ciento, para no equivocarme, solo lo voy a decir, más del 70 por ciento de todos los trabajos financiados por el Conacyt, así es, el más del 70 por ciento de todos los trabajos financiados en el Conacyt de publicaciones, según este Scopus, están bajo muros de pago. Y en investigaciones propias... Este, más del 70% también de una muestra de 21 mil SNIS, este, más del 70% de los trabajos están bajo muros de pago. Entonces, aquí hay una primera contradicción. Por un lado, hay una ley que nos dice que nosotros este, tenemos que poner nuestras cosas en abierto. Por otro lado, los propios estímulos que, que recibimos los miembros del Sistema Nacional de Investigadores son por parte de la sociedad y lo que no se vigila, no se procura por estos sistemas de evaluación es precisamente que al publicar en las revistas este, comerciales estamos cediendo los derechos patrimoniales. Entonces hay una necesidad de una política pública que defienda el patrimonio nacional científico, que no pueda cederse porque hoy lo hemos entregado a diferentes casas comerciales y esto no va en el tono de lo que plantea precisamente la legislación. Por eso este, hay que tener una política de defensa del patrimonio nacional y hay que entender que existen las licencias Creative Commons, que ya en la misma licencia nos están definiendo qué tipos de usos podemos tener y qué tipo de usos no podemos tener, son muy claras al respecto. Pero lo que hay que entender es que compartir no es delito, que solamente tenemos que tener las licencias adecuadas, que las debe otorgar, voy a enfatizarlo, el titular de los derechos de, este de autor, copyright, y así empezamos a encontrarnos otra realidad, donde hay millones de videos con licencias este, creative Commons, eh, millones de publicaciones, millones de artículos, de fotos, de artículos, bla, bla, bla, bla. bla. Y, y aquí empezaría a decir que hay una multiplicidad de licencias, como podemos ver. La mayor parte, solo voy a enfatizar esto precisamente por los énfasis que habían hecho los, este, eh, los autores, los conferencistas anteriores, donde el 58.4 de las licencias de los artículos en DOAG, que esté de más de 20 mil revistas, de más de 15 mil al menos, para no equivocarme ahorita, es, solamente tiene la licencia CC BY. Es decir, usted puede, que dice claramente, usted puede hacer lo que quiera con esta obra, siempre y cuando cite al autor. Punto. Usted puede comercializarla. Usted puede cobrar, usted puede reutilizarla, usted puede eh, hacer una obra derivada, usted puede hacer lo que desee por ella. Y de hecho, vamos a decirlo con toda claridad, son las, este, son las licencias que normalmente este, Europa este, solicita los financiadores o promueve básicamente, aunque no exige, podríamos decir en algunos casos, ...para este, los financiamientos de las obras científicas. Porque aquí volvemos a otro punto. Eh, eh, una frase que le adjudican a Newton es que la ciencia se hace sobre los hombros de, este, los hombros de otros científicos. Y en ese sentido, pues, el material este científico siempre se ha permitido utilizar desde la, con, la, con la adecuada citación. No hay, digo, ningun, que yo sepa, no hay ningún autor que discuta esto... Y debería, debiéramos diferenciar con absoluta claridad entre similitud que nos producen los, los, este, los softwares de llamada autenticidad, que, este, que eso no tiene nada que ver con la originalidad, este, y por el otro lado con el asunto del plagio. Eh, lo que encuentran los softwares es similitudes, eh, solamente ellos no tienen la capacidad para identificar si hay en un momento dado plagio, es decir, el parafraseo de ideas continuamente repetidas sin citar al autor original cuando la originalidad de esa idea es absolutamente reconocida en otros ámbitos que se reconoce a alguien. De hecho, estas discusiones eh, son muy conocidas en el, en el país y en la actualidad en las últimas semanas. Y aquí están las obras de Creative Commons, donde nos plantean claramente lo que podemos hacer. Tenemos diferentes, si se dan cuenta, la primera es de reconocimiento, y la otra, la siguiente es no comercial, y la, o las permiten este, no derivadas. La penúltima nos dice, puedes utilizar y hacer lo que quieras, obras derivadas, comercializar, bla, bla, bla, bla. Pero tienes que compartirlo igual, es decir, en abierto. Y la, la última nos dice... Puedes utilizarlo como desees, pero no puedes hacer una obra derivada, es decir, una traducción, una antología, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, creo que esto este, nos plantea entonces, eh, yo creo que con esto, con esto me gustaría cerrar nada más, eh, sí diría que existen, y yo diría por absoluto desconocimiento, y creo que esto es lo que se tiene que hacer en las universidades, no se tiene que vigilar que se protejan los o no únicamente, los derechos de autor. Eh, tiene que haber campañas de educación sobre cómo se deben respetar los derechos de autor. Porque eh, eh, si nosotros revisamos, eh, eh, como en una investigación hicimos en diversos repositorios, hay evidentemente muchas obras que están en algunos repositorios que no permiten el... Este, no están licenciadas de ninguna manera. Y aquí es el punto, como bien lo decía este, los conferencistas anteriores, no porque esté en Internet es, eh, lo puedes usar. Aunque hay muchas cosas que se ponen en Internet y que desgraciadamente no están añadidas las licencias de Creative Commons, pues por falta de conocimiento de las personas, aunque en última instancia quisieron compartirla. Entonces, tanto para el propio autor como para el usuario, es muy importante que utilicemos obras que estén licenciadas, este, que estén licenciadas con, eh, con Creative Commons. Y recordemos que hay múltiples este, sitios donde podemos bajarlas, aquí hay algunos y este donde se permite utilizarlas, claro, con el debido crédito. Ahí vemos como en última instancia los propios motores de Flickr, este, pues poder, pueden, nos dicen cómo buscar, igual que Google, eh, obras con determinadas licencias que siempre será bueno hacerlo Y no olvidemos un, un caso muy penoso, este, donde un académico eh, colombiano compartió simple y sencillamente una tesis que, este, que encontró en internet y el autor realizó una demanda por infracción de derechos de autor y después de un juicio de más de cuatro años pues fue este, subsanado no hubo ninguna, eh, ningún castigo para él pero se le, se le demandaba que estuviera ocho años en cárcel y el juicio duró, este, un juicio muy famoso, este, porque evidentemente Diego recibió apoyo de todas las organizaciones de acceso abierto del mundo, este, pero estuvo, eh, digamos, con una posibilidad de estar ocho eh, eh, años en la cárcel. Entonces, este, creo que son importantes las campañas sobre cómo este, publicar para todos los profesores y demás. Pues con esto terminaría. Muchísimas gracias. Este, creo que la ronda de preguntas este, nos podrá permitir este, tal vez aclarar algo a, este, al público. Muchas gracias, doctor Eduardo. Eh, ¿Había por ahí algunos algunas conclusiones que la maestra Priscila nos quiere eh, compartir? Adelante. Muchísimas gracias. Eh, bueno, sí, tomando, bueno, ya en considero un poco más de información proporcionada también por, por el doctor eh, Eduardo, a mí me gustaría eh, establecer que en la universidad las publicaciones con las que contamos Todas las eh, publicaciones están abiertas a las personas autoras para que puedan publicar. Tenemos revistas eh, de calidad reconocidas en índices por las cuales eh, los autores de manera gratuita eh, a través de las políticas editoriales pueden remitir sus trabajos para que los diferentes eh, comités editoriales evalúen y puedan eh, tener el acceso a que sean publicadas, bueno, sin tener que, que gastar, ¿no?, lo que se hacía referencia. También es importante decirles que con el nuevo reglamento de la función editorial publicado en 2019, en este reglamento también ya tenemos un consejo general editorial eh, en el cual, eh, a través de diferentes procesos, nosotros, y bueno, las diferentes instancias de, de la universidad, analizan y votan los casos en particular cuando tenemos alguna discrepancia, cuando también los autores eh, en esta parte que se manejaba el plagio, que eh, si no mal estoy, el plagio, el término como tal no está establecido en la, en la ley y me gustaría un poco preguntar aquí al doctor Paret respecto del de, eh, eh, plagio, pero pues bueno, concluir en esta parte que la universidad es un espacio abierto para la comunidad y para externos, para que podamos publicar y para que dejemos esas malas prácticas que hacía un poco referencia el doctor Eduardo, los procesos nos llevan a tener mejor calidad en las publicaciones. Y aquí yo me pregunto, ¿qué hace que una publicación sea de calidad? Pues que los autores quieran publicar, porque también hay, hay autores que eh, no quieren dar apertura a nuevas publicaciones. ¿Por qué? Porque son publicaciones que están iniciando, pero todas las publicaciones iniciaron así, con algunos artículos, pagando los autores. Entonces, yo llamo también a la comunidad académica y científica, y bueno, en general a todas las personas, a que demos la oportunidad a todas las publicaciones de crecer y que si hoy tenemos 23 publicaciones o más en la institución estas publicaciones puedan estar en todos los índices y esto cómo lo vamos a lograr pues haciendo que los autores publiquen y no paguen en otras en otros en otros lugares cuando tienen las puertas abiertas en la institución ahora también hay una confusión entre los autores que establecen de es que yo ya la cedí yo siempre les recomiendo en las, en las pláticas que damos, siempre lean las letras chiquitas de lo que están firmando en otras publicaciones, porque hay una exclusividad y no una exclusividad, es decir, ¿sabes qué? Permíteme que yo revista X lance tu artículo... Y después tú lo lanzas en todas las en todos los lugares, o los distribuyes a través de tu blog, a través de, de, de tus redes. Porque es lo que pasa, dicen, es que yo ya la publiqué en X revista y esa revista no me permite que yo la venga a publicar contigo. Es importante tener una cultura, porque hay un principio general del derecho que dice que el desconocimiento de la norma no te exime de tu cumplimiento. Ahora, una sesión de derechos y también eh, el doctor Párez aquí me podría ayudar, es que las sesiones de derechos tienen que ser remuneradas. Entonces, si como me dices que estás cediendo tus derechos y no te está siendo remunerado y tú estás pagando porque te publique, no? Entonces, hay que tener esta cultura, una cultura de legalidad, de derechos de autor. ¿Por qué? Porque todos escuchamos hablar de derechos de autor y muy pocos sabemos qué son los derechos de autor, ¿no? Iniciando con que es un derecho humano reconocido en la, en la Constitución, ¿no? En esta, en esta parte, eh, si no mal recuerdo, artículo 28, eh, respecto de, de los monopolios. Bueno, entonces hay que tener una legalidad y hay que tener espacios abiertos para también poder manifestar nuestras ideas. Y aquí voy a entrar dos minutos más en esta parte de la libertad de expresión, de lo que yo estoy tratando de decir, sin tener que dañar el derecho del otro. ¿Y dónde lo estoy posicionando? Porque también hay que tener la cultura de que los trabajos o las publicaciones que uno como autor quiere realizar se hagan en tiempo y forma. Porque muchos piensan eh, que, eh, bueno, ya mandé mi trabajo, ya lo hice y ya tienes que estar tú obligada a publicación a eh, editarlo o a ponerlo a disposición en alguna plataforma. Pero para evitar estas malas prácticas, a través de los expertos, en este caso en la institución, establecemos que aquellos artículos que se vayan a publicar tienen que estar dictaminados por externos. ¿Para qué? Para evitar de que somos tú y yo, tú me dictaminas a mí, yo te dictamino a ti, y pues ya tenemos un artículo. ¿no? Entonces, estas malas prácticas pues también tenemos que ir dejándolas de al lado, comprometernos eh, como profesionales, como eh, autores, a también conocer la legislación y conocer nuestros derechos. Y, Clara también está eh, importante saber preguntar. En este caso, eh, repito, nosotros tenemos toda la apertura de dar eh, capacitaciones y, dar, eh, y ayudarlos a... A que les digan, bueno, yo soy investigador o yo soy profesor o yo soy alumno de esta institución, pero quiero eh, publicar en tal lugar. ¿Qué debo de hacer? Entonces, pues bueno, también nosotros asesorarlos de qué, le, qué pueden hacer para evitar este tipo de situaciones de ya mi publicación es de terceros y yo ya no puedo hacer nada. Cuando tú como autor tienes el derecho de poder hacerlo, incluso de retirar tu obra si así lo consideras. Eh, es la parte que yo quería agregar y pues podemos pasar a las a las preguntas muchas gracias eh, bien voy a dar paso a algunas preguntas que tenemos ya eh, del quien nos acompaña Edith, el doctor la primera nos que nos está levantando hacen... la mano perdón perdón doctor, adelante muchas gracias, bueno una disculpa porque estoy que me volteo y vuelvo a voltear al lugar, eh, porque estoy prestando servicio y, y no se puede tener el servicio, entonces, eh, una disculpa. A mí sí me gustaría hacer algunas aclaraciones, eh, que la digo con mucho respeto, y, pero eso sí la, es un criterio, y una porque yo estoy hablando no, no como, como una persona, sino también represento los intereses del registro público del derecho de autor, entonces, sí me gustaría al menos esclarecer algunas cosas desde mi apreciación, desde mi postura eh, como autoridad en la materia. Eh, el acceso abierto es abierto, pero tiene límites, como ya lo dije. Eh, las obras literarias, en particular las obras científicas, no, no tienen un tratamiento distinto en la ley, ni en ningún acuerdo internacional. En la Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas se reconocen como una rama protegida por el derecho de autor, pero las obras... En aquella oportunidad se distinguían obras literarias, las científicas, pero actualmente dentro del concepto de obra literaria están las científicas. En este sentido, las obras científicas no tienen un tratamiento especial distinto, es decir, están sujetas a todas las reglas a las que eh, tiene el derecho de autor. Por eso, en el Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se definen las obras eh, literarias como obras propiamente literarias, científicas, técnicas y de uso prácticos. Es decir, están englobadas donde predominantemente de, a través de la escritura, etc. Pero no tienen un tratamiento distinto. Por lo tanto, si bien hay un acceso abierto, eso no quiere decir que las obras científicas tengan un régimen distinto. El acceso abierto deriva de una necesidad histórica, efectivamente, de estos contenidos bajo estas modalidades. Pero no debe significar que estamos hablando de un tipo de obra con un régimen distinto, flexible, de cualquier uso, definitivamente, aún en condiciones de acceso abierto, es, lo dice la propia definición, sin perjuicio de los derechos de autor. Hay que respetar los derechos de autor, porque, hay, porque el derecho de autor constituye un conjunto de privilegios exclusivos a favor del autor, y esto está reconocido desde el Estatuto de la Reina Ana en 1710 a la fecha. Son privilegios reconocidos y, como bien dijo, la licenciada Priscila no constituye monopolio. Simplemente hay un reconocimiento, hay un incentivo a la creación artística y literaria como parte del acervo cultural de la nación. En este sentido, las licencias, a diferencia de las sesiones de derecho, es una autorización no transmiten facultades patrimoniales, solo se transmiten facultades patrimoniales de acuerdo a nuestra ley federal de derechos de autor a través de la llamada sesión de derechos. En el artículo 30, segundo párrafo, gracias, segundo párrafo de la ley establece toda transmisión de derechos patrimoniales será onerosa y temporal. Cualquier transmisión gratuita es nula de pleno derecho. El dominio público, si bien... Hay que, hay que colocar la palabra exacta. No es, no es dominio público la libertad absoluta. El dominio público, lo dice el artículo 152 de la ley, significa uso libre, pero respetando el derecho moral de autor. Es decir, hay que dar el crédito correspondiente y hay que respetar la integridad de la obra. La, en el espíritu de la Ley Federal de Derechos de Autores, incentivar... La creatividad. Y la creatividad, por eso uno de los requisitos en la transmisión de derechos es la onerosidad. Aún en condiciones de, de relaciones laborales e instituciones públicas, estos requisitos deben ser respetados. Normalmente, en una institución pública aplica la figura de las obras al servicio oficial de la federación, las entidades federativas y los municipios. Son obras al servicio oficial que se rigen por la figura de la obra por encargo, de acuerdo al artículo 46 del reglamento y 83 de la ley. Pero aún en condiciones de obra por encargo, debe haber una contraprestación a favor de su autor. Es todo lo que quería aclarar. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Muchas gracias, doctor. Eh, voy a leer las preguntas que nos han dejado el yo día creo en Twitter. Me gustaría hacer unos comentarios para ir aclarando. Claro, doctor, adelante. Este, pues sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que dicen, pero pero también diciendo y también diciendo por lo siguiente, porque en primer lugar se está hablando de la legislación mexicana. Pero cuando la mayor parte de los investigadores este, publican, publican en revistas que están bajo otra legislación. Y aquí ya empezamos a entrar en otro punto. Por otro lado, pues este, tal vez bajo la legislación mexicana, toda sesión de derechos deba ser este, pues, con una contraparte económica, como lo han estado enfatizando. Pero la mayor parte de los científicos así lo siento mucho, no reciben ninguna contraprestación y ceden sus derechos a las revistas en las cuales publican. Eh, y esta es la realidad. Y también eh, Priscila manifestaba el asunto de los monopolios, pero bueno, yo te diría que cinco casas editoriales concentran prácticamente más del 50-60% de todos los artículos científicos en la web. Las investigaciones lo plantean. Y por eso diferencio entre las revistas este, comerciales y las revistas no comerciales. De lo que está hablando Priscila, es de la, no de las revistas, está hablando de revistas que están definidas en el ámbito del acceso abierto y se llaman revistas Diamante. Mientras las otras se llaman revistas Oro con APC. Y las revistas Diamante, de las cuales no solamente nuestra universidad tiene 22, como 24, como decías, sino tiene un sistema que ha financiado desde hace 20 años, que se llama Redalib, que tiene 1.500 revistas diamante, en las cuales no solamente publican los investigadores de la UEM, sino publican investigadores de todo el mundo. Y en esta funciona en otro tipo de particularidad. Creo que también tenemos que, este, en los derechos de autor, hablando en el ámbito internacional, cuando estamos hablando de este, comunicación, colaboración, etcétera, etcétera, entramos a puntos de complejidad que no necesariamente pueden debatirse por los asuntos este, de las leyes nacionales eh, y que donde la, las, las legislaciones tampoco están actualizadas. Simple y sencillamente, en el ámbito físico nos queda claro que yo podía prestar un libro, pero en el ámbito digital ya no puedo prestarlo por el DRM, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, parece ser que en el ámbito digital pierdo ciertos derechos que en el ámbito físico sí tenía. Eh, entonces, creo que hay una complejidad y yo lo que quise hacer y es este mostrar... Eh, los derechos pueden ser esos, pero en el ámbito académico, para no judicializar lo que es el plagio, todos entendemos en el ámbito académico lo que es el plagio. No desde la perspectiva legal, desde la perspectiva académica. Y aquí no hay ninguna discusión. Y aquí sí tenemos que diferenciar entonces entre los intereses donde los académicos discutimos sobre plagio y, no, y todos tenemos pues creo que hay consensos al respecto y otra cosa son los elementos legales que se discuten sobre plagio. De hecho, ahí hay una discusión muy interesante que se ha dado en el país precisamente por el caso Gers. Es decir, el fiscal Done, con el que este, legalmente el CONAPRED dijo que no había casos este, de plagio, pero particularmente los académicos dicen que sí hay casos de plagio. Hay evidentemente una discusión, yo no lo sé, no soy experto en el tema, pero evidentemente en este caso este, hay una discusión ahí, o al menos no hay un consenso para plantearlo de esta forma. Entonces yo creo que también hay, este, lo que quise enfatizar aquí son las particularidades del ámbito académico. Entiendo perfectamente lo que está diciendo Jesús, que este, esos son los derechos de autor. Pero en el ámbito académico, funcionamos básicamente desde otra perspectiva. Y entiendo que legalmente, las obras científicas están catalogadas igual que las literarias, pero la comunidad no se comporta de la misma forma, ni tiene los mismos intereses los unos que otros. Porque simple y sencillamente nosotros, los científicos, no pedimos nunca regalías por nuestro trabajo, así de simple. No nos interesa. este Y hay una disputa si tenemos que publicar en revistas comerciales o no comerciales. Mientras, ¿por qué? Porque se considera que el salario que nos dan las universidades nos permiten hacer esto y nuestro trabajo mismo es precisamente poner a discusión, es decir, eso quiere decir público, publicar, hacer público, interpelar, que puedan ser interpelados los conocimientos que yo publico, porque el peer review, la revisión por pares, no es una decisión de la universidad, es una práctica desde el siglo XVII de la ciencia. Así se constituyen las materiales y toda la actividad y la legitimidad científica. Entonces... Eh, creo que aquí habría que diferenciar lo que evidentemente habla de la complejidad entre los elementos legales y las prácticas de las comunidades que en última instancia dicen. Pero sí me gustaría en última, eh, hacerle una pregunta tanto a Priscila como a Jesús sobre qué, qué plantean ante estas leyes de acceso abierto que están en el Código ter el Tercero Constitucional en, el, en la Ley General de Educación y en la Ley de Educación Superior, que plantean este, un mandato para que todo esté en acceso abierto, claro, respetando los derechos de autor, pero muy bien lo decía Jesús, cuando se ha utilizado infraestructura o recursos públicos, las condiciones son diferentes. Pero más allá de eso que decía Jesús, también daba el dato, y lo puedo verificar absolutamente, donde más del 70% de todos los que han recibido financiamiento del CONACYP, sus materiales, yo no puedo acceder a ellos sin pago. Y como universidades lo sabemos perfectamente, nuestro país pagaba 1.500 millones de pesos para acceder a materiales de publicaciones científicas anualmente. Entonces... También aquí está por un lado la discusión formal del derecho de autor, y por el otro lado están realidades prácticas que en última instancia van determinando la vida de las comunidades y que esto le añade más complejidad al asunto, sin duda. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Voy a leer eh, solo tres preguntas, ya también por cuestión de tiempo. Eh, la primera, cómo hacer convivir el copyright y el licenciamiento y el licenciamiento de Creative Commons para asegurar que las condiciones de acceso abierto se cumplan. Eh, que, por favor nos puede iniciar en respuesta el doctor eh, Jesús Paredes. Micrófono, Jesús, está cerrado. Gracias. Y muy de acuerdo. Definitivamente sí estoy de acuerdo. Son dos escenarios distintos. Y soy sensible al tema que estás poniendo, que es más que en el orden formal, en el orden de la vida práctica. Lamentablemente soy muy sensible a lo que estás poniendo, doctor. Pero me corresponde hablar de la parte formal de los derechos de autor, que es la que defiendo pero me mayor respeto a su exposición y a los puntos que ha tocado. Bien, la pregunta es eh, en relación con el, cuando hablas de copyright, estás hablando de un sistema jurídico anglosajón. Es que hay dos sistemas universales en el mundo. El llamado sistema ro, eh, romano-germano de tradición latina o continental europeo, o el llamado sistema anglosajón o copyright. El, el, el nuestro, estoy hablando en México, nosotros nos regimos por el, por el sistema de tradición latina, romano, germano o continental europeo, que tiene toda una historia, tiene su antecedente en la Convención de Berna de 1867. Su última reforma fue en... En 1971 se le identifica a este instrumento internacional como Acta de París de 1971, enmendada en 1979. Es el instrumento internacional universal en el que 167 países en el mundo somos miembros de la Convención. Y en este sentido, aquí se protege el aspecto personal del autor, que son los llamados derechos morales, y el aspecto de la explotación de la obra, que son los aspectos de derechos patrimoniales eh, que tenemos. ¿no? En el sistema de copyright o anglosajón solo se protege el aspecto de la reproducción, la explotación de las obras. En el artículo 17 de nuestra ley, este círculo C, encerrado en un círculo, Perdón, es la letra C encerrada en un círculo con la expresión derechos reservados acompañado del nombre del autor, el año de la publicación, el ICBN, el Número Internacional Normalizado del Libro, etcétera. Son requisitos de publicación. Esto es toda una pregunta muy técnica que ha hecho porque en nuestro sistema jurídico es ausencia de formalidades. La protección no se lo da esa leyenda, la protección se la da con la creación de las obras y su fijación en un soporte material. Las licencias Creative Commons son, fueron muy eh, brillantemente expuestas por el doctor. Este, final de cuentas, es una modalidad de licenciamiento de autorización bajo todas las particularidades. Efectivamente, algunas autorizan más, otras con ciertas condiciones, pero al final de cuentas, es un sistema que se ha extendido en el mundo para... ...para la, la autorización... ...y así como me comparten... ...pues hay que compartir... En, ...bajo las mismas condiciones... ...no solamente me compartan y me beneficie... ...también hay que compartir... ...entonces al final de cuentas... ...son este, régimen... ...es un régimen de autorización... sí ...insisto... Li, ...hablarle de licencia... ...es hablar de autorización... ...no debe significar... ...que se transmita que el autor se desprende... ...de los derechos patrimoniales... ...justamente... Porque la licencia, eh, y, ahí, y aquí, doctores, de aquí hago yo mi reflexión de lo que estaba exponiendo. Lo que pasa es que la licencia y no, es, no se contrapone con lo que dice, simplemente es una cuestión de enfoque. La licencia tiene la flexibilidad que, de acuerdo a nuestra... Estoy de acuerdo que se celebran a veces conforme a otras leyes y demás. Con, y, pero todos estos países somos miembros de la Convención de Berna. La licencia tiene la ventaja... De que solamente el único requisito es, es, es la escritura. Puede haber licencias gratuitas, puede haber licencias onerosas, puede haber licencias temporales y puede haber licencias indefinidas. Cuando compras un programa de cómputo, obviamente no pirata, lícito, pues está la licencia y esa licencia ampara el uso, pero no para compartirla, porque si no es piratería, es software. Y muchas son indefinidas en el tiempo y son onerosas. Efectivamente, el doctor habló del, de del copyleft, que definitivamente son sistemas de licenciamiento gratuitos, no muy temporales, con determinadas particularidades, entre muchas otras. Entonces, la ventaja de hablar de la licencia en este régimen de investigación científica es que permite esta flexibilidad gratuita, o con la onerosidad. En cambio, sí me preocuparía que si sí haya una transmisión de derechos donde no hubiese una contraprestación a favor del autor. Por eso, eh, se le recomienda en las instituciones educativas y demás establecer sistemas, mecanismos de compensación para que se cumpla este requisito, eh, porque la, el pago puede ser on, oneroso o en especie, pero es importante que, que, que el autor... Aún siendo trabajador, aún siendo investigador, tenga esta parte de compensación, de esta contraprestación. Por eso, es, eh, no, es, no es, es superado, son temas que son superados. El salario no, no es una regalía. La regalía es una contraprestación, justamente eh, por, por los, los actos de transmisión de las facultades patrimoniales. Entonces, eh, esta es la parte formal, como yo la veo, y sí reitero, muy sensible al tema que, que sí requiere una atención muy priorizada, que ha expuesto que el doctor y que es la realidad en que se vive por parte de los investigadores. Muchas gracias y me gustaría que com complementen ustedes, por favor. Gracias, doctor. Adelante, mucha eh, Priscila. Muchísimas gracias. No, pues, es muy bueno. Igual, nulo, ¿no? este, la misma pregunta. Adelante, sigue. sí. Sí, eh, pues, bueno, sí, eh, formalmente, pues, estamos en, en sistemas distintos y a mí me gustaría agregar un poco a lo que decía eh, el doctor, que tenemos dos tipos de derechos. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una confusión entre los derechos morales y los derechos patrimoniales. Que en su conjunto pues hacen los derechos de, de autor pero hay que tomar en cuenta que el autor no siempre es el titular de los derechos patrimoniales entonces es decir en primera instancia si yo lo creo yo soy el autor pero si existe una transmisión de derechos a una tercera persona como es en, el, en nuestro caso lo, lo, lo, el personal universitario eh, Profesores, investigadores, son quienes lo realizan, quienes lo ponen en el soporte material y ahí empiezan a adquirir sus derechos morales. Después existe una transmisión hacia la institución que es de los derechos de explotación de esa obra. Entonces, eh, pero siempre se le va a reconocer el derecho de quien lo creó, este, este derecho de paternidad. Entonces, yo creo que no debe existir una confusión entre los diferentes sistemas que existen, porque la realidad es, también es que en todo el mundo, o en la mayoría de los países, se reconoce al autor. Eh, y, pues bueno, estos, estos derechos nos permiten que nosotros podamos disponer de nuestra obra eh, en los términos que nosotros mejor nos convenga, ya sea que se lo transmitamos a una a una tercera persona o a una institución, y sea esta que los explote, pero en este primer acuerdo, en este primer plano, yo pondría dos planos, el primero sería el de la creación y la transmisión de los derechos patrimoniales. Y luego, ¿en qué condiciones lo transmitiste? Si, si, esta, si a quien tú lo transmitiste lo puede eh, hacer su uso a través de terceros, si es exclusivo o no es exclusivo también entonces hay que ver y yo siempre le he dicho cada caso es particular porque si yo no te permito que tú edites con una editorial distinta a la tuya tú no lo vas a poder hacer o sea yo no voy a poder ir a hacer una coedición con ediciones patito porque el autor no te lo permitió entonces cada una de estas condiciones lo mismo pasa con las licencias si yo te estoy dando una, una, no te estoy transmitiendo mis derechos, únicamente te estoy cediendo para que tú lo ingreses a un medio, el que tú consideres o el que nosotros pactemos. ¿Por qué? Porque yo puedo decirte, ¿sabes qué? Únicamente lo vas a poder tener de manera exclusiva en electrónico o vas a poder tenerlo de manera exclusiva en físico y yo voy a poder disponer de mi obra eh, en digital, ¿no? Por cualquier, eh, ya sea en un repositorio, en un blog o en el medio que yo considere. Entonces, eh, hay que tener, tener en claro eh, este, estas disposiciones en los derechos, la, la, la parte formal y los límites y los alcances que yo como autor quiero tener en mi obra y que la persona que esté explotando mis derechos a, las, a la cual yo autorice, esté cumpliendo con estos parámetros, es decir, si está en el ámbito digital, que nada más pueda ser vista previa o que pueda ser eh, des, descargarse y tener en claro, pues bueno, qué tipo de licencia se, se utilizan. La más común es pues Creative Commons y en este caso en la institución utilizamos la 4.0, ¿no? Pero hay quienes permiten que pues se pueda incluso eh, pues modificar y pues bueno. Eh, ta, eh, pero ese ya es un derecho del autor. Eso es lo que yo quisiera agregar. Muchas gracias. Gracias, Pris. Doctora Guado. Gracias, muchas gracias. Este, pues no difiero, estoy de acuerdo con lo que dice Jesús y Priscila, eh, pero también quisiera hacer ciertos énfasis. Y quisiera hacer ciertos énfasis porque re regreso un poco a lo mismo. La comunicación académica y el problema académico tiene sus propias particularidades que no son estrictamente las que se están planteando. Y, y con, con lo que están planteando, es más, no discrepo, de entrada. El titular de los derechos, que en principio es el autor, a no ser de que se contrate por obra, este, define eh, en qué condición lo cede. Esto estoy de acuerdo. Y entonces, y la licencia Creative Commons... De entrada la, solamente la puede otorgar el titular de los derechos, punto. Es decir, no hay discusión al respecto. Es decir, creo que aquí hay un consenso en los tres. Sin embargo, allí empezamos a entrar en los detalles, en los detalles del diablo, diría yo, o en los detalles de la letra chiquita. Es decir, este, sí cada caso es particular, estoy de acuerdo con lo que plantea Priscila, pero una política nacional o una política institucional no puede hacerse necesariamente a partir de casos particulares. ¿Por qué? Pues porque son miles los académicos y son millones los, este, los investigadores que hacen esto. Hay políticas generales, como en última instancia la que hace Harvard, así tal cual en la Facultad de Filosofía y Letras, en la que exige... Que aunque se publique en un lugar externo siempre habrá una copia en el repositorio tal cual y eso mismo podríamos hacer por ejemplo en el país sí eh, eso mismo podríamos hacer, si sí se usó infraestructura pública y demás podría ser, es decir estoy alentando la discusión lo otro es que los autores y los académicos y los científicos desconocemos estas particularidades normalmente y firmamos tanto una como otra transferencia que son distintas entre el diamante y las casas comerciales. Pero a las casas comerciales en las letras chiquitas son totalmente claras, pierdes absolutamente tus derechos de reproducción y copia, tal cual y solamente los tiene la Casa Editorial. Punto. Como dijimos, y no lo discutamos, el derecho moral es inalienable, imprescriptible y demás. Entonces, ahí no hay ninguna discusión, siempre está. La discusión está en lo otro, en que se hizo con patrimonios públicos, con recursos públicos, y que, a pesar de ello, el autor lo puede enajenar en contra de los propios intereses eh, de la universidad, del país o de lo que sea, en mi opinión esa es la discusión. Este, y en consecuencia, debería de haber una discusión al respecto. Este, ¿Por qué? Porque sí es claro que todos estamos aparentemente favoreciendo el acceso abierto, pero, una, pero también diría que es muy claro también que el repositorio o cualquier repositorio puede utilizar una licencia X la 4.0 de Creative Commons o lo que sea, pero eso no ampara todo el material al interior. Y ahí hay que ser totalmente claros. Cada revista o cada autor otorgó en su instancia las particularidades de cada cual. Considerar que los sitios que tengamos una licencia ampara todo el material que está debajo es creo este, inadecuado, porque cada material tiene su propia licencia y esa licencia no puede ser sobrelicenciada por otro. En ese sentido, los repositorios y los sistemas tienen una licencia para los elementos genéricos de lo que ellos producen, pero no para los elementos que les conceden otros terceros poner en, sus, en su propio lugar. Es el caso del repositorio, tanto institucional como nacional no puede adjudicarse el repositorio ni la institución otro objeto y otro derecho que no haya sido otorgado por el propietario de los derechos. Así lo voy a decir tal cual. Y en principio ese propietario es el autor. Entonces, este es a lo que voy con esa confusión normalmente con los académicos. Es decir, este sitio está bajo una licencia 4.0 y en consecuencia puedo utilizar todo el material de ahí. No, no. Todo el material puede tener, en su caso, sus propias particularidades y licenciamientos legales. También queda claro que el hecho de que podamos utilizar Creative Commons, si soy el titular de los derechos de autor, no impide que en un momento dado yo comercialice con ese mismo objeto. Y ahí estoy respondiendo a la pregunta. No hay ninguna una contradicción entre la, el, el derecho de autor y la liberación de la obra se está liberando para ciertas particularidades con una licencia. Y por el otro lado, el titular de los derechos puede decidir comercializarlo bajo otras condiciones. Por eso es muy común en el ámbito del acceso abierto que los libros físicos se vendan, pero estén con licencias Creative Commons en el ámbito digital. De esa manera, este, o bajo un elemento de donación, tómelo usted y si quiere de algo, un dólar o cuesta 10 dólares o 50, o si no, bájelo sin costo. Las posibilidades son múltiples y los organismos, hay mil ejemplos de esto, han re, no, vaya, no les ha perjudicado económicamente. Y esto también nos habla de una complejidad donde este, podemos encontrar una obra protegida bajo cierta particular y la misma obra libre bajo otra. Esas particularidades son las que necesitamos conocer los académicos, los estudiantes, para hacer un uso adecuado, tanto en nuestras investigaciones, para este, de lo demás, y ser, este, pues así como lo plantean ustedes, de respetar totalmente los derechos de los autores. Gracias. Gracias, doctor. Voy a leer una, dos preguntas más y estaríamos cerrando. La primera, si una obra es creada en virtud de una relación de trabajo, ¿a quién pertenecen los derechos de autor? Adelante, doctor Pines. Tu micrófono, Jesús. Está su micrófono cerrado, doctor. Ya no lo vuelvo a hacer, perdóname. Este... Si la obra es consecuencia de relación laboral, que es el artículo 84 de la ley, parte de un principio salvo pacto en contrario. Aquí la ley establece como requisito primero que sea que exista un contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo siempre se le sugiere que haya una cláusula de propiedad intelectual o derechos de autor que establezca, por ejemplo, somos desarrolladores, de programas de cómputo de una empresa y trabajamos para esa empresa, entonces ese, ese contrato individual de trabajo con ese desarrollador o con ese investigador o con ese diseñador, etcétera debe decir que todas las producciones intelectuales, las creaciones, las obras, serán titularidad del patrón, del empleador. Pero si no lo dice, el 50 le corresponde al trabajador ...y el 50 al empleador. Por eso es importante la cláusula esta de propiedad intelectual. Y dice el propio artículo 84 que a la falta de contrato individual de trabajo... ...la totalidad de los derechos se le corresponden al trabajador. Por eso es la importancia de cómo difundir esta cultura de respeto... ...porque a los derechos de autor, porque desafortunadamente a veces... ...el desconocimiento ocasiona que afectaciones... Eh, a empresarios y a personas que, que desconocen y que no, lo, y no aplican las disposiciones autorales como debe ser, ¿no? Pero básicamente es esto. Gracias, doctor Jesús. Adelante, maestra Priscila. Sí, me escuchan, perdón. Ah, gracias. Ya te escuchamos, sí. Gracias. Sí, eh, comentaba eh, en esta, en esta, en esta parte que en el caso particular de, de nuestra institución eh, es, no, no aplica, eh, no, no, aplica este, pero bueno, está como lo mencionaba al inicio, establecíamos en el reconocimiento de los derechos de autor en el reglamento de la función editorial, los, el cual invito a consultar donde bueno hablamos del aspecto moral y el aspecto patrimonial y en todo momento pues bueno la institución cuando eh, recibe o los autores transmiten a, a la institución pues nosotros eh, tenemos esa, esa compensación a la que en especie a la que hizo referencia eh, el doctor en eh, la mayoría de las ocasiones pues bueno es eh, respecto de el tiraje de la, de la obra que se está editando entonces, pues bueno, pero todos estos procedimientos ya los tenemos establecidos en un reglamento y este reglamento, pues bueno, fue aprobado por nuestra máxima autoridad, que es el Consejo Universitario, y va totalmente en apego de la Ley Federal del Derecho de Autor. Cuando tenemos casos en particulares, eh, pues bueno, vamos, esta vamos estableciendo las necesidades tanto de la institución como de los autores, incluso, a través de cuando se realizan convocatorias o cuando se, eh, existen eh, concursos, también se establecen las cláusulas de propiedad intelectual y en caso de que exista alguna alguna duda por parte de persona autora, pues bueno, la oficina de la abogada general está totalmente abierta para que nosotros podamos disipar estas dudas cuando existe eh, esta esta parte de la relación laboral. Gracias. Gracias, Priscila. Doctor Eduardo, adelante. Pues yo creo que ese es uno de los temas más complejos que hay, no solamente el asunto de los derechos, sino ya el asunto de la propiedad intelectual. Yo nada más diría que este, también me referiría al ámbito de la, del asunto académico, porque en principio si no es patentable y comercializable un producto, que eso ya lleva a otra discusión, no me voy a meter en eso. Eh, la institución no tiene, en principio, ningún interés de apropiarse de él, ninguno. O sea, lo voy a decir de entrada, entonces esto puede, puede permitir aclararlo. ¿Por qué? La, porque a la institución le beneficia, en términos de prestigio, y es, esto es muy importante en términos de difusión, que los académicos publiquemos nuestros libros en otra institución. Somos absolutamente libres de hacerlo. Tal cual, así como de publicar nuestros artículos en cualquier revista que consideremos. No hay ninguna discusión al respecto. Claro, los sistemas, de los parámetros de evaluación nos buscan condicionar a los intereses de la institución y del país, sin duda. Pero nosotros somos libres de asumirlos o no. Este, cuando publicamos en el caso de la institución, evidentemente, como lo hacemos en el otro lugar, sí cedemos los derechos a partir ya de copia, reproducción y demás. Y yo vuelvo a decir una cosa eh, que se ha enfatizado mucho y que se hacía antes, que era el pago en especie con la obra. Pero, la, el, el, eh, pero ya no necesariamente, porque el, la propia edición, maquetación, revisión de la obra, eso cuesta. Y en un momento dado, ese puede ser en un momento dado el pago al autor. Que este, porque ahora en el electrónico, pues ya que nos van a dar, ¿no? Cuando eso puede reproducirse mil, cincuenta mil veces. Entonces, yo insisto: el ámbito de la especie, que si era claro, nos tocaba el 10% de los materiales impresos, este, ya cuando es solamente electrónico, adquiere otra dimensión. Pero creo que ningún académico ha demandado a su institución por no darle un, este, una retribución este, formal, porque, este, porque se entiende claramente que la propia edición de eso cuesta dinero. Y ahí está un poco la retribución que se está haciendo en términos de especie. Creo que nada más hay que modificar, pues no es, es, es, no es, una, especie, es una especie tangible también. Es muy diferente el Word que uno manda al, al proceso de edición. Y por eso en los ámbitos académicos también hay múltiples discusiones sobre los derechos del autor cuando cede los, los derechos de, las, de su publicación. Y entonces uno puede mandar, y aquí entramos a la complejidad, que yo invito a discutir después, posteriormente Priscila, este, eh, si nosotros tenemos el derecho a poner el artículo antes de revisión por pares en el repositorio, o el ya revisado por pares, pero en Word, o el PDF ya, en última instancia, del editor. Y esos tres niveles, que no lo he visto esa discusión en ningún otro lugar, son claramente especificados perdón, perdón. en cualquier contrato de sesión de publicación. Y la, normalmente las revistas plantean claramente ¿qué es lo que se puede poner y qué es lo que puede distribuir uno? Y evidentemente aquí si sí entramos en una, gran, en una multiplicidad de elementos totalmente este, distintos. Pero aquí hay tres niveles. El Word original antes de la revisión por pares, el artículo revisado ya por pares, pero en el Word, y el artículo maquetado y demás. De hecho, ha habido discusiones legales donde el autor ha utilizado su propio trabajo y ha sido, ha sido digamos, o demandado o conminado a que no lo utilice, para utilizar la palabra, por los propios editores, porque este, aduce que los derechos lo tienen. Entonces, creo que aquí este, hay una gran discusión sobre el ámbito de la academia, hay una gran discusión sobre el ámbito de cómo funcionan las publicaciones y creo que esto es muy importante que lo discutamos para beneficio del país y para beneficio de la propia ciencia que hoy se plantea que sin reproducibilidad no existe posibilidad de interpelación. Y precisamente en ese sentido, y es precisamente Europa que está permitiendo que la ciencia libre ...se convierte en el primer motor de innovación. Sin embargo, para terminar, aquí diría, porque estamos en la Semana de Acceso Abierto... ...y este y además, la Semana de Acceso Abierto dice, si sí importa cómo abres... ...o sea que esta discusión es absolutamente plena, las otras ya van a hablar de otra cosa pero aquí es importa cómo abres. Y estas discusiones y estos pequeños matices es precisamente lo que tenemos que discutir. En, la, en mis próximas conferencias que daré en esto diré, pues es que no debemos publicar en casas comerciales, sino debemos publicar solamente en revistas diamantes. Y para ser muy claros, Redalic solo acepta revistas diamantes. No acepta ninguna revista que tenga APC, punto. Es decir, acepta cualquier revista de la, del mundo que no tenga APC, es decir, que no cobra que no cobre por leer ni cobre por publicar de cualquier lugar del mundo. Pues esa es su particularidad. Como hay otras casas que solo aceptan con APC, etcétera, etcétera, estamos en nuestro derecho de poder definir a quiénes ponemos. Pero sí queda claro para los usuarios y para los del público que si quieren publicar en alguna revista de Redalic, nunca les van a cobrar un APC, porque está prohibido por las propias características del sistema. Entonces, creo que, abri... Sí, abri... ¿cómo abrimos importa? Pero cierro con esto, pero se trata de integrar. Y todas, todas las instituciones están demasiado preocupadas por abrir. <risa> o sea, hay una política de repositorios, y no es que esté en contra de los repositorios, por favor pero no hay una política para integrar los materiales de los repositorios. Voy a cerrar con algo, ya que lo ha mencionado Jesús, el repositorio del CONACYT. El, el repositorio del Conacit tiene apenas 20.000 mil documentos de científicos mexicanos. 20.000 y funciona desde 2016, con todos los recursos públicos. Yo por eso digo que Redalic es el repositorio del país. Porque Redalic tiene noventa y tantos mil artículos de mexicanos. Cuando nos iguala el repositorio del CONACID, entonces el repositorio del CONACID será el repositorio nacional. Pero mientras nosotros tengamos noventa y tantos mil y el repositorio nacional no los tenga, pues con todo respeto, este, Redalic será el repositorio nacional. ...del país, al menos el que está dando visibilidad y posibilidad de acceso a la producción científica mexicana. Y ojalá y pronto podamos verlo así. Por eso de lo que estoy hablando es de integrar. Y entonces, ¿en qué medida se abre y en qué medida se invierte para integrar? Para integrar en los planes y programas de estudio, para que las propias validaciones de los sistemas de calidad... ...que se hacen a los, a los programas de estudio siguen hablando de recursos físicos... Es decir, cuando nos vienen a evaluar la calidad de las licenciaturas y de los posgrados, vienen a evaluar y a contar los libros por estudiante y no vienen a ver qué suscripciones o bases de datos tienes. Entonces, creo que todos tenemos que ajustarnos a la digitalidad y a un mundo donde tienen que ajustarse todo. Y por el otro lado diría que las leyes no son estables, son construcciones sociales que evidentemente mandatan y obligan a que todos nos comportemos así, pero que evidentemente se modifican y que evidentemente se ajustan, y en ese sentido, hacia dónde las ajustamos, es parte de la discusión social. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Eh, bueno, voy a, a mencionar la última pregunta, pero va muy de la mano con lo que ya se comentó. Refiere a tesis. La pregunta es, ¿el alumno puede registrar su tesis ante derechos de autor? ¿Y quién es el autor principal de las tesis, el alumno o el director de la tesis? Qué buena pregunta. Adelante, doctor. Bueno, Jesús. mire, hay un libro que tengo publicado que se llama Teoría y Práctica del Derecho de Autor, que ahí abordo ese tema. He llevado una investigación. Primero, la tesis de grado... Si es original, es una obra literaria y, por lo tanto, es susceptible de registro. Diariamente, bueno, el indautor registra tesis de grado de todos los niveles. Todas las que, las que me ha tocado registrar aquí en el indautor, eh, el autor es el alumno que está optando por el grado académico, que se ha postulado por ese grado académico. Desde mi punto de vista, está el tema de autoría y coautoría. Hay obras que se le llaman colectivas y hay obras en colaboración. Perdón, pero estoy firmando y si no, esto es una locura, que no puedo, estoy haciendo las dos cosas. Y... No, si no se detiene al servicio. Eh, las obras en, en, en colaboración establece la ley que son aquellas en las que participan dos o más autores y en las que es posible identificar la aportación de cada uno de los, del autor. Puede ser que uno tenga 50, el otro 20, el otro 10. Lo importante es que en esa obra en colaboración de la participación de todos del 100% de autoría, independientemente del número. Tenemos obras en colaboración que se registran de, de universidades, donde son proyectos muy grandes y hay 50, 70 autores. Lógicamente, el porcentaje, el porcentaje que le toca es muy poquito, pero así, así es esto. A mí no me gusta participar así porque después todo se, se, se diluye demasiado, no sé, pero bueno. Aquí. Y están las obras colectivas, que la hay en la UAM. ¿Qué surge? Gracias. Por la inicia, ¿Falta mucho? Okay. Por, por la iniciativa de una persona, establece la ley que se llama coordinador, que es el que invita a dos o más autores a participar en ese proyecto. ¿Aquí cuál es la particularidad? Todo se funde en una sola creación. Aquel reconocimiento de los derechos de autores a partes iguales se divide. En partes iguales, de acuerdo a la cantidad de participantes en la obra, en colaboración, el reconocimiento de la aportación es de acuerdo a lo que cada uno aportó. Aquí no sabemos. Aquí todo el mundo agarra parejo, aunque no todo el mundo haya participado de igual forma o al menos con el mismo esfuerzo creativo. Por lo tanto. Tomando en cuenta, y están las obras individuales, un solo autor. Es importante delimitar autores el que ha creado una obra, lo dice el artículo 12. En otras palabras, el que arrastra el lápiz. Estoy consciente que hay proyectos de investigación en la que el director de tesis también es parte de esta investigación, ¿no? Pero es importante que para efectos de, de, del registro eh, se delimite el porcentaje de aportación de cada uno. Desde mi punto de vista, eh, para el examen, bueno, el reconocimiento, el sujeto que se va a evaluar es el alumno y debe, es el autor de ese trabajo. Independientemente que después, para fines de publicación, haya entonces ese delimite que va a aportar el profesor con, en calidad de, de coautor para que se pueda registrar y reconocer a ese director de tesis como coautor y con qué nivel de aportación para, eh, porcentual, eh, porcentualmente hablando. Pero sí son registrables las tesis de grados, por supuesto se registran un gran porcentaje aquí y es importante que el alumno, el autor venga y registre su, la tesis a su nombre. Y si después hay un, hay un interés de publicación conjunta, entonces ya después se, se llegue a ese acuerdo. Pero no confundir una cosa con la otra. No sé, es complicado, porque, pero bueno, eso es ahorita más básicamente. No sé si la maestra Priscila quiere decir algo. Gracias. Eh. Gracias. Realmente, pues bueno, Realmente. Esta, gracias. Esta, esta parte de, eh, pues bueno, el reconocimiento, insisto que no debe de haber una, una confusión en la parte de eh, las aportaciones, ¿no? Porque eh, desde mi perspectiva muy personal, eh, la cuestión de eh, que un revisor, valga la redundancia, revise y no aporte, pues no lo hace coautor. Si un director únicamente eh, aprueba o no aprueba un proyecto de terminación de grado, tampoco lo hace autor, ¿no? Sino que, pero, bueno, va a, me, va a mencionar esto, hay de eh, directores a directores, o de colaboradores a, de colaboradores, a colaboradores, porque hay es, quienes sí aportan y hay quienes solo corrigen. Entonces, si solo corrigen, yo no lo tomaría como eh, una cuestión eh, de reconocimiento de autor. Entonces, pues bueno, también hay que tener esta, esta cultura de que, eh, pues bueno, si el alumno es quien desarrolla la tesis, la tesis pertenece al autor, al alumno, perdón, y dependerá de este alumno la dispo, dis, disponer o no de su obra, después para una edición que lo convierta pues en un texto eh, que pueda llevarse a convertir en un, en un libro, ¿no? Y también pues bueno, esta parte que yo les mencionaba que institucionalmente, pues bueno, en el, los reglamentos tanto de estudios profesionales como de estudios avanzados es el autor a quien se le da eh, la calidad de, eh, que tiene el 100% de esa titularidad y este pues nos autoriza a través de una licencia poderlo subir a los diferentes eh, repositorios. Y si esta tesis o este trabajo terminal de grado lo quieren convertir en una publicación, pues bueno, tendrían que pasar los filtros del proceso editorial y pues bueno, si ellos en ese proceso quieren incluir o quiere participar algún tercero, pues bueno, lo van a, lo van a poder hacer. Pero definitivamente eh, considero que... Eh, pues en primer momento las tesis son de quien las realiza, independientemente de los puntos y comas que se hayan corregido. Repito, esta es una postura muy personal. Gracias. Híjole, va más allá del punto y coma, porque si sí hay una discusión de criterios, si sí hay sugerencias, hay opiniones, si sí hay una participación importante. Puede ser, hay proyectos de investigación. En, en farmacias, en, en biología, que sí hay una coparticipación. Pero al final de cuentas, como yo digo en el libro de teoría, me voy a autocitar en estricto respeto a los derechos de autor, en el libro de teoría y práctica del derecho de autor, el que participa en el proceso de creación intelectual. Si el director partice, es parte de la coparticipación en la creación de esa tesis, que es el producto de esa investigación, sí puede haber una coautoría. Pero sí es importante que haya una coparticipación, una coaportación, que ambos, en otras palabras, arrastren el lápiz. ¿no? Tendría que ser así. No sé, me gustaría escuchar la opinión, del doctor, querido doctor Eduardo. Gracias Jesús y gracias Priscila, pues este nuevamente me gustaría este hacer algunos énfasis, porque pues porque lo veo desde otro punto de vista este, y qué bueno, la verdad, que está un académico aquí dos abogados, porque nos permite al auditorio plantear este, aristas distintas. En primer lugar, hablaría de que hay un y lo voy a decir como académico un sobrepeso del autor ups que, que desde la perspectiva como lo están mencionando ustedes pues es, la, el, es el punto primordial pero como lo decía en la ciencia uno trabaja bajo los hombros de otros y uno siempre es normalmente injusto con alguien. así de simple ese es el punto de partida de la ciencia, porque no podemos darle crédito a todos, así de entrada. ya. Por el otro lado, este, es decir que si trabajamos en el artículo sobre aceleración de, de, de partículas este, y que hay 10.000 mil autores, este, les va a tocar una parte correspondiente de cada... se me hace un asunto totalmente irrelevante. Porque para empezar, nadie lo discutiría así. Más bien, y evidentemente, siempre en un proceso colectivo, pero esa es parte de lo colectivo, siempre va, va a haber más participaciones de uno que otro. Siempre. Ese es parte del ejercicio colectivo, del trabajo colectivo. Lo que se supone es que, igual que si se tira la moneda 64 veces, pues normalmente va a haber 32 águila y 32 sol. Es decir, que en el transcurso de la actividad de investigación se vayan equilibrando los procesos, porque normalmente trabajamos juntos. Pero yo desde como académico te diría qué flojera estar discutiendo cuál es la aportación, cuando en última instancia es imposible definirla. Eh, por el otro lado me voy a otra cosa. Este, hay tradiciones. Ahí, hay, hay disciplinas donde el último, donde el autor más importante publica al final y hay otras disciplinas donde es el primero. Eh, hay disciplinas donde, donde bueno, eh, el autor puede solo corregir las comas y demás, eh, pero pudo haberle dado tres ideas centrales que eso hicieron otra cosa. Y eso no se mide con comas y puntos. Creo que ese es el cara a cara de la enseñanza, que es muy, es muy difícil plantear eh, cómo modificas, porque a veces una, una sesión, y así yo lo recuerdo con mis este, asesores, no, puede ser mil veces más importante que aquel que me corrige el texto continuamente, porque el otro me dio claridad de sentido. El otro me está haciendo cosas puntuales que a lo mejor el corrector de estilo se lo puedo dar y listo. No, el otro me dio claridad de sentido y eso me lo dijo en cinco minutos y me permitió que me cayera el 20 de mil cosas. Eso para mí tiene más valor que todo lo demás. Y por el otro lado es muy distinto hablar de las ciencias sociales sí. que de las ciencias farmacéuticas, por ejemplo, biológicas, donde entran al, al laboratorio del autor. Donde van a utilizar todas las herramientas del autor y toda la experiencia del autor. Pero además voy a otra cosa, ustedes están enfatizando quién es quién. <ríe> y en la academia eso no es tan importante, porque a veces al estudiante le interesa publicar y que el primer autor sea su tutor. Porque esa es una manera de reconocimiento y de crecimiento para él. Y, y, y por eso insisto, esa es la particularidad de la ciencia. Si a veces, eh, aunque, no, aunque no haya aportado y no lo haya escrito, no voy a discutir con Priscila, estoy totalmente de acuerdo con ella en ese punto, pero en la publicación a veces le conviene que el autor sea el, el, el, el gran que tiene mucho prestigio. ¿Por qué razón? Porque lo va a llevar con él. Y si él es el primer autor a lo mejor no es el trabajo tan citado como antes y las citas le van a valer tanto a uno como a otro. Nuevamente volvemos a, a hablar de las diferencias, de las particularidades y demás. Pero por el otro lado también diría que evidentemente pues quien tiene que registrar esto pues es el autor y el autor es el que se titula, que esa es otra cosa, el autor es el que se titula. Otra cosa es la obra publicada que ahí ya entramos en otra discusión. Pero evidentemente el autor puede registrarla y como cualquier otra, pues podrá entrar en una discusión si es el único autor o no el único autor. Pero yo no veo que este algún, algún docente o algún profesor le reclame a su estudiante porque tiene algunas ideas de él. Pues es que precisamente ese es el sistema de enseñanza-aprendizaje de lo que se trata y de lo que tenemos en las universidades. Por eso planteo esto, pero en mi opinión hay una sobrevaloración absoluta al autor y cada vez que yo publico algo soy injusto con alguien porque yo no voy por regalías <ríe> y si a mí me evaluaran y publicara como grupo de investigación me sentiría más cómodo porque siempre hay una discusión sobre quién pero detrás de lo que yo hago por decirlo así es decir yo utilizo una base que tiene cerca de dos millones de autores normalmente en mis trabajos. Es su trabajo. <ríe> Pero no puedo citar a dos millones de autores de entrada. Pero además, los ingenieros, el software que, que produjo esto, etcétera, etcétera, que normalizó todo. O sea, estamos hablando de cientos de personas. El trabajo de los editores, del peer review, si fueron dos millones de, autor de autores, mínimo hubo cuatro millones de revisores. Y yo tomo todo eso para hacer análisis sobre la comunicación de la ciencia. Es el trabajo colectivo. Y así es normalmente en ciencia. Por eso creo que hay una sobrevaloración del autor. Claro, cuando como uno cobra dos terceras partes mínimo de su salario por estímulo, si no por salario, pues entonces esa autoría se está sobrevalorando. Porque en lugar de pagarle al científico lo que le deben pagar, pues se ha hablado de, una, de un asunto discrecional de méritos y demás. Y esto está sobrevalorando el punto del autor. De hecho, se los voy a plantear de otra forma. No legalmente, pero en términos científicos se empieza a hablar de 14 puntos de diferenciar las contribuciones de cada autor. Pero para mí esto ya es de flojera. Es decir, publicar el artículo y que entonces cada autor tenga un trabajo de, de 14 niveles, donde si participó en la redacción, donde si participó en la concepción, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y el porcentaje en el que lo hizo. Para mí eso ya es, este, de flojera. Esto se ha convertido, como lo digo luego en otras cosas, en un asunto de mercancía que si no tuviera canas si y tendría tuviera que escoger, este, yo no sé si escogería este la actividad académica el día de hoy. Porque todo es eso, la mercancía, este, ver qué, quién tiene más, cuando de lo que se trata es regresar a la función de la ciencia, hacer una pregunta a la realidad y descubrir algo para beneficio de la sociedad. Y todo se ha convertido y pervertido porque con eso en última instancia vivimos. Entonces hay que regresar a la función de las universidades públicas que es enseñar, construir conocimiento para el mejoramiento de nuestras sociedades y cuando tengamos eso, eso como, como horizonte creo que nos vamos a preocupar menos de estas discusiones que tenemos, aunque sí vamos a discutir el asunto de cómo abrir para beneficiar directamente a nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, pues, eh, con esta última pregunta cerramos el panel de, de preguntas y respuestas. Y bueno, quiero agradecerles eh, la contribución que desde su experiencia y desde las áreas que cada uno de ustedes ejecuta nos han permitido conocer un poquito más acerca del tema de derecho de autor. Y ya por, para, para finalizar esta actividad, me voy a permitir dar lectura al reconocimiento que de forma digital se hará entrega a cada uno de ustedes por participar y acompañarnos en este panel de, de temas de derechos de autor. A la letra dice, Universidad Autónoma del Estado de México, la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados a través de la Oficina de Conocimiento Abierto, Otorga el presente reconocimiento al doctor en Derecho Jesús Párez Gómez por su destacada participación en el panel El Derecho y de Institucionales en el marco de la Semana Internacional de Acceso Abierto, titulada Importa cómo abrimos el conocimiento, construyendo equidad estructural. Octubre 2021, Patria, Ciencia y Trabajo. 2021, ...celebración de los 65 años de la Universidad Autónoma del Estado de México. Firma la doctora en Ciencias Sociales, Marta Patricia Zarza Delgado... ...secretaria de Investigación y Estudios Avanzados. Al cintillo de este reconocimiento, las siglas de la Secretaría de Investigación... ...la Oficina de Conocimiento Abierto, la Hemeroteca Digital y eh, Redalic. De la misma forma, el reconocimiento para nuestra especialista... Eh, la maestra Priscila Pacheco Romero, quien nos abordó el tema, el derecho de autor en los repositorios institucionales, de forma muy particular, cómo protege la Universidad Autónoma del Estado de México los derechos de autor en el acceso abierto. Y eh, finalmente al doctor Eduardo Aguado López, eh, por el tema que nos abordó, derechos de autor, uso de materiales de la web en los procesos educativos. Eh, con esto cerramos la, la actividad del día de hoy. Les agradecemos su contribución, su acompañamiento, su tiempo. Muchas gracias. Y bueno, pues hay muchos temas que también aún quedan en, en la línea de, de la duda y que pues nos gustaría en algún momento abrir un espacio para particularizar algunas dudas que hablaban eh, y que externan en tema de repositorios institucionales. Muchas gracias, doctor Jesús. Muchas gracias, maestra Priscila. Muchas gracias, doctor Eduardo. Muchas gracias. Un gusto, Jesús. Y un gusto, Priscila. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Suerte. Gracias. Les agradecemos a todos. nuestros